Esta es la antigua estación del tren. Por allí la gente está haciendo cola. Todo esto. Supongo que por acá va a ser el concierto. Por acá. Por allá viene una cortina de agua nos va a acompañar. Bajo fondo. Esta es la VIP, obviamente no somos nosotros. Las antiguas instalaciones del Tren. Por aquí es el concierto. Cosa rara, pues como un escenario raro. están piteando, están a increíble, pero increíble. Gracias, tenemos un contacto con el, la naturaleza por el área metropolitana. Ahí, pues, nosotros estamos bien, Parce, la verdad. Todo el mundo está buscando techo, pero ahí no hay espacio. ¿cómo? No, yo creo que eso está cerrado, weón. Pero... Ah, sí, sí. Una gente ¿está bien? feliz. Estamos conociendo. Sigue lloviendo. Para el... Para el... Para el poder... poder... eh, lamentablemente no están en las condiciones como para hacerlo, no, no pero no, no nos permite tocar y creo que lamentablemente no que Pero bueno, saben que vamos a volver, porque tenemos un compromiso con usted. Lo llamo operación retorno. Bajo fondo. ¿No tocó? Vamos pa, en fin, para la casa. O sea, al estilo de agencia Pinocho, personas pasan por baranda por evitar pantano. No no, que no, que no, no, no, no, no. <ríe> o sea, ya estamos vueltos no, ya No, pues, arriesguémoslo. <ríe> Yo también quiero hacer la de ya no. No, la